Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando un vas a la taberna y hoy volvemos a tocar World Warhammer 2 en nuestra campaña de los caballeros de Caledor. Vamos a darle calor a este ejército de los reyes funerarios, nos vienen a atacar desde, ¿cómo se llama esta gente? Numas se supone que vamos a perder, pero bueno, yo confío en nuestra gente Nos falta línea frontal, eso está claro Pero bueno, la lluvia de flechas no nos la quita nadie Vamos a tratar de reventar a sus reyes Claro, porque son reyes Y lo que surja Si podemos matar a los héroes entre la lluvia de flechas y desmoralizarlos Porque es que si reventamos al héroe, el resto va detrás Y, y somos intocables Pero intocables Así que nada, con eso, si, si podemos, si podemos matarle la lluvia de flechas, el ejército entero se desmoraliza y van para el suelo. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. La cosa es, ¿aguantará esta pequeña falange todo el tiempo que nosotros necesitamos para reventarlos con las flechas? No lo sé, no lo sé. Lo vamos a tener complicado por esa parte, pero bueno, confiamos, confiamos. ¡No jodas! ¡No jodas! Y tenemos el ejército de refuerzos por aquí detrás, ¿sabes? ¿Dónde nos podemos colocar? Claro, ves, la otra, la otra cosa es Nos colocamos aquí, nos cerramos aquí en banda Y, quien ven, y que venga quien tenga que venir Vale Vale No, estos es que sean en el 4 Por lo menos Venga, eso es, estiraos Estiraos Vale, todo esto va a ser un grupo La caballería, cómo esta gente sale por aquí La caballería la vamos a meter aquí detrás Vale, esto que sea el 5 por lo menos Esto lo vamos a fijar Esto lo vamos a fijar La... ah, ah, ah. Vale, esto lo vamos a meter en el 5 también El águila aquí haciendo presencia No me parece mal Los arqueros Vamos a meter a estos también en el 4 Vamos a tener todo el grupo de arqueros juntos Ah, pero no los quiero fijo Vale, eso es. Vale, y, y juntitos, juntitos, juntitos. Que lleguemos, que nada más salgan. Nosotros ya estemos ahí. Vale, vamos a dejar estos aquí, en este lado. Con el 2 con el y nuestra reina aquí. Uf, exacto, que tenga espacio para disparar. Y por lo menos nos reventamos un ejército. Vale, vamos a hacer esto en un grupo. En el 3, me parece bien. Y esto en el 6. Vale, ok. Vale, sí, sí, ya estamos disparando, ya estamos disparando, ya estamos disparando. Eso es súper importante para nosotros. En cuanto salga su... Re... Ah, este es el rey. Bueno. Vale, vale, vale, vale, me gusta. Vale, vale, me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Vamos a tumbarlo Vamos a tumbarlo Maravilloso, maravilloso Y estos detrás, matadlo, matadlo, matadlo Matadlo, matadlo, matadlo Porque este es el héroe, este es el héroe Si lo matamos, vale Todos estos al pozo porque no, por no se mueren eh, esta gente debería estar perdiendo moral periódicamente ah o oh no porque su líder es este ahora oh, puede ser eh. No sé si deberíamos o cómo deberíamos movilizarnos, eso la verdad es que me da un poco de cosa, porque ahora sí se va a juntar, vale, vamos a perseguir. A ver, la princesa, tampoco nos vengamos arriba. ¿Ah? No localizo el faraón. Vale, hombre. La idea es reventar, igual que hemos hecho antes. Reventar al rey funerario. No, no, no, no. A ver, aquí, todo vale. Vale, vale, vale, vale, ¿dónde está el refrigerario? Ok, aquí, aquí, aquí. ¡Turr! Vale, perfecto, la tromba. Focus aquí. Vamos a meter al águila ahí. Vale, podemos. Dios, nos ha reventado el águila. Nos ha reventado el águila. venga princesa dispare, dispare, dispare, dispare, dispare venga, una flecha certera ahí o algo todos aquí, claro, claro, claro ah, eso es, eso es venga, un disparo más Venga, más disparos. Uf, la princesa, yo no sé si cuerpo a cuerpo lo va a conseguir, ¿eh? Todos aquí. Ah. Venga. mmmm ¿por qué? por qué por qué por qué por qué por qué por qué qué, por qué, por qué. Eh, cuerpo porque Cuerpo cuerpo cuerpo. porque cuerpo porque porque porque porque porque porque porque a cuerpo porque cuerpo cuerpo. Es si no porque cuerpo tos, tos, tos, tos. Mira. aquí. Claro, pero tienes una cantidad de ejército brutal que no entra en combate, eh. Es que eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Eh, por Dios... Que no se nos muera la princesa, tío. Y es que es lo que va a pasar. Pues te, a este hombre no nos lo bajamos ni de milagro. <risa> ¡Qué lástima, tío! Si hubiera desactivado antes el modo escaramuza y lo hubiera llevado a la princesa hacia aquí... ...lo hubiéramos podido salvar. Pero de sobra, tío. ¡Qué asco! Y claro, este ejército lo perdemos porque estábamos defendiendo una ciudadela. Oh, bueno, tenemos que volver hacia el norte. Sacaremos en Kemri un ejército nuevo y subiremos para allá. Qué lástima, ¿eh? Porque además estaba muy bien ya el ejército. Oh, bueno, nos hemos cargado este... Una de carros, casi. Nos tomamos al otro. Bueno, ni tan mal. Uff. Hoy es día de batallas, eh Vale, ok, vamos a defendernos aquí en la yerna de los colmillos Lo de siempre, lo que se pueda se pudo Tampoco nos vamos a... A amargar Vale, sí, bueno No, no, no es un tema ¿Qué queremos bajarnos? Hombre, si nos podemos bajar caballería de, Deberíamos ser capaces de... Claro, la línea frontal nos la destruyen Pero el, estas cuatro unidades Deberíamos nosotros ser capaces de tumbarlas vale without fail ahora vale estos los voy a meter en el dos y ya está no nos vamos a Ah, bueno, metemos la cabellera en el centro. Pues mira, bien, también. No me parece mal. A ver, por dónde se vienen. Vale, nos bajamos primero esos. Vale, vale, vale, vale, van vale, vale a caer. Vamos. Vale, vamos a reventar los de las hachas. Eso ya está hecho polvo. Como no me van a cargar, vamos a abrir esto. Vale, perfecto Vale, vamos a llevar a la caballería para allá y vamos a reventar con estos aquí Lo que se pueda aguantar, se aguantó Es eso, vamos a bajarnos sus tropas gordas o las que más nos podrían reventar en un futuro y, y nos lo quitamos de en medio y ya está Vale, vamos a meter este en el grupo 3 Y así nos separamos Nah, se acabó <risas> Literalmente, se acabó Uff, nah, ¿Following orders? Nakhoi Venga, venga, venga, venga, venga, venga, necesitamos hacer más bajas Ahí estamos Dios, que les han tirado ¿Qué sí, eso? Supongo que será una habilidad del héroe, pero joder, vale. Cabe el cuerpo a cuerpo nos Vamos a ir con este a acabar de reventar el resto de, de tropas. Venga, disparate. Eso es, eso es. Bien. Hacer las últimas bajas Y ya está Nada, y el resto está hecho polvo Bueno, está bien, nos hemos bajado las caballerías al fin y al cabo era lo que nos interesaba en esta batalla Vale, vale, vale, vale Es que uff, tenemos que ir recuperando nosotros por detrás Porque es que no tenemos O sea, Nos pasan por encima con todos los ejércitos Es muy fuerte, pero muy fuerte ves esta, que es la que da, esta de jinetes que es la que se ha quedado en el flanco izquierdo? ha hecho 45 bajas. Literalmente la única que no hemos focuseado con, las, con los arqueros. Y esto, nuestra línea frontal ha hecho 2-0 y 5 bajas. ¿Sabes? Compararlo contra todos estos bicharracos del caos. Nos destruye. Vale, derrota decisiva. Y lo perdemos. Vale. Tu pueblo no se adapta bien a este país, mi señor No corras para tener presencia permanente aquí Tal vez sea mejor saquear lo que puedas Y retirarte a tierras menos hostiles Ha muerto nuestra princesa Gemana En combate Bueno, vale, ya tenemos a estos marineros Perfecto Vale, ok, aquí en Kemri. Que vamos a... Hombre, a mí la princesa me ha gustado, ¿eh? De arqueros... Prudente... Miserable... No. Y príncipe... ¡Uh! uh. ¡Buah! Es que esta también está muy bien, ¿eh? aumentar los ingresos si, si salen victoriosos y ya está, bueno, esto es un farmeo de experiencia brutal vale, vamos a quedarnos con este arqueros, guardia del mar del océano y guardias, guardianes de elirion no, vale, vamos a quedarnos las del reclutamiento que al fin y al cabo tenemos muy pocos ingresos y generar un ejército de cero nos va a requerir muchísimo dinero. Vale. Vamos a empezar. Tenemos 4 de reclutamiento local. Pues entonces nos quedamos con 2 y 2. Vale. En serio, me sigue flipando que estos sean más baratos de mantener que los arqueros de armadura ligera. Teniendo exactamente las mismas estadísticas. Oh. What? O sea, los arqueros que parecen mucho más tochos Tienen menos armadura Y menos defensa cuerpo a cuerpo Es la única estadística que cambia, ¿eh? Buah A ver, al fin y al cabo Por ahora, por ahora, nos da igual Porque esta gente no tiene apenas No tiene apenas armadura O sea, no tiene Perdón, no tiene apenas unidades A distancia de Que ataquen Vale, ok, esto nos movilizamos nosotros. Vale, y con este señor. No podemos venir aquí. Ah, no podemos atacar con esta actitud. Vale, vale. Colonizar. Claro, y pierdo todo el ejército. Uf, esto es un problemón para nosotros. Dios, pedazo de bufo. Vale, pues nada, esgrimista a muerte. ¿Podemos reclutar? No, obvio, no tenemos dineritos. Vale, tecnología, investigación disponible. Es que nos queda una, nada más. Dos nos quedan. Tenemos que desbloquear lo más pronto posible alguno de los otros árboles. Oh, creo que no tengo gigantes, ni, ni, gigantes, o sea, ni, ni águilas ni leones aún. Vale, vamos a meter esta de las señores de los caballeros. Y ya va. Que precisamente caballos sí que tenemos. Vale, los claros del árbol. No está No teníamos en alguna zona. Antoch. Ah, no puedo ni construir la aldea, tú. We have shaped this world. Es que hemos tenido muchísimas bajas. Y, y los señores de Nuas tienen un ejército brutal. ¡Fua! ¡Qué difícil lo tenemos por ahora, tú! Tenemos que ocuparnos de los. ¡Uh! No, no, no, no, no, no. Bueno, en pues, el... No tenemos ni siquiera buena guarnición, tú. Cuatro lanceros y cuatro arqueros. Uf, es que no tenemos ni al noble ves aquí aún yo que sé? Tenemos el monolito con el dragón y tal. En el claus del Arbosol. Pero es que aquí... Vale, edificio dañado. ¿Dónde? No tengo dinero para repararlo. Nada, pues... Siguiente. Y, y ritos tampoco vamos a poder sacar porque no tenemos dinero. Mm, mm, mm, mm, ¡Qué feo está esto! Buah, es que el... el, el... Despliegue del caos ha sido brutal Uf. Vale, Inuma se está movilizando contra nosotros oh, Vale, perfecto, perfecto, perfecto Aquí es donde empieza la hueá Aquí es donde empieza nuestra remontada Sí, en este, este ejército somos imparables Libramos batalla Este es el ejército que nos atacaba antes. Ah, pues no nos hemos llegado a derrotar, ¿eh? Bueno, a tener reposición de bajas, claro. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale. Nos vamos a colocar con margen. Nos vamos a colocar con margen. Vale, y todo esto va a ser un grupo. Y lo vamos a dejar fija, vale, perfecto A Imrik lo vamos a colocar aquí A nuestro noble en este otro costado Eso es, que tengamos hijos. Y la maga en el centro para poder pegar el la pelotazo La guardia del mar de Lothurn la vamos a ubicar aquí Perfecto, para que acabe de cerrar filas en el, en el centro Vamos a meter todos los arcos Quiero decir, todos los arcos en el centro, pero mejor no eso es. Uh, uh, uh, uh. Y qué se me ocurre. Vamos, eso es. Vamos a meter a Imrik más en un costado. Vale, aquí me gusta más. Eso es. Vale, el noble aquí a pie. Vale, cogemos todos los arqueros. Vale, y con esto hacemos. Vamos a meter también aquí dentro la Guardia del Mar del Ocen para hacer un grupo, pero es que luego vamos a meter los carros que tienen un rango abismal. Vale, y la caballería. La caballería vamos a hacer que rompa desde aquí, desde el centro. Vale, que tenga margen. Los leones blancos. Vale, aquí está bien. Que, que rompan más tarde por el lado desde el que está Imrik. Vale, perfecto. Vale, vamos a comenzar el despliegue tal y como estamos. Iniciamos batalla. A ver cómo tienen que venir. No sé si avanzar con los carros. Uh, uh, uh. Aquí la cabeza Esta está, nos tiene que hacer Mucho daño pero nos tiene que hacer mucho daño Tenemos que barrer todo lo posible estamos bien, ubicados, estamos bien ubicados Se tienen que meter aquí en el cuello botella Para llegar a disparar Porque tiene muy poco rango Venga, aguantamos Hay que ser fuertes Tranquilidad, paciencia, carga del arco Que nos vamos a ir de fiesta Vale, nada, que estamos perfectamente ubicados Ahora en cuanto asomen uff, La primera descarga va a ser Horripilante para ellos Podemos acercarnos un poquito más Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Venga, arqueros, preparaos. Lo reventamos. Vale, vale, vale, vale. Que empiece, que empiece la lluvia. No tenemos rango, ¿cómo? Ah, digo. What? Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Así ah, sí, así sí, así ah, sí. Ah, sí, sí. Ok, la maga. <risa> vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, Vale, la maga la maga la maga la maga, no. la maga, la maga, la maga, la maga. La maga, la maga, la maga, Eso. Activar el modo cuerpo a cuerpo. Vale, vamos a cargar, vamos a cargar, vamos a cargar. Y nos metemos en medio el follón. Eso es. Vale, el noble, Imric, la caballería partiendo por el centro. Las flechas volando. Vale, esto lo vamos a pasar al grupo 1. Y la, las flechas ya, todo el mundo reventando flechazos a esta gente. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Vale, los leones de gracia entrando ya. Perfecto. Vale, vamos a meter las llaves Igne aquí. Oh, cuidado con eso. Eh, Imrik aquí Aquí, aquí, aquí, aquí aquí. Qué uh. mal, vale Vamos a sacar el noble también para acá Como tal, no nos debería pasar nada Vale, vale, nada, nada Ya lo reventamos, perfecto Bueno, podemos limpiar con, con los príncipes dragón. Bien, perfecto, perfecto. Ellos ya huyen. Vale, maravilloso. No, perfecto. Vamos, uh. vamos, vamos, aquí, aquí, aquí. chariot. Nosotros aquí Nosotros aquí Vale, venga, venga, venga Eso hay que reventarlo Buah, que va, y no he tirado nada, nada, nada De las habilidades Vale, ok, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos Continuamos, continuamos, continuamos Esta gente hay que reventarla, o sea, no merecen menos Pero no merecen menos Ah, el ¡Joder! Eh. Bueno, no he no so ni esto ni que va, que va, que va muy mal por mi parte, pero muy, muy mal. Oh, a ver esta carga. ¡No! Nada, reventaos. Qué bien, qué bien, qué bien, que bien, que bien. Vale, sí, está todo el un muy movimiento, perfecto. Dios no lo ha matado. vale, cómo vamos el resto venga, ahí, gustate disfrútalo doña y ya está, no? sí no, no, el resto ya, ya ha huido Vamos a tirar el noble esto para que llegue. Vamos a hacer que la maga le mete el arma ignia Ahí estamos. Ahora sí. Se llega y se matan. Eso es. Vale, y aquí en los otros lados. ¡Eh, que no lleguen. Bueno, ahí ya se carga estos. Venga, falta el último. Imricamente. Llévatelo, cárgale y reviéntalo Joder, a pegar el caballo, mejor. Ah, ahí está, perfecto Finalizamos batalla Ay, Lo ha matado, eh. lo ha matado Con esa estocado lo ha matado Vale, perfecto, limpieza lista Hemos perdido unidades Pero es lo que hay Venga, bien, bien, bien Le hemos contestado al caos Le hemos contestado al caos que es lo que teníamos que hacer Y ahora tenemos que ir recuperando nuestros Nuestros bastiones Nuestras ciudades, nos tenemos que rearmar Y, y limpiarlos eh, Trabajos forzados Si, sí, los necesitamos Uh, una armadura El hedor del caos invade este lugar Toma medidas para evitar Que la corrupción se extienda Entre tus seguidores uh. O se volverán en tu contra y servirán a un nuevo señor Vale. Escamas brillantes. Uh, qué bueno. Vale, Antoch. a la aldea. Perfecto. Uh, uh, uh, uh. Vale, la maga nos sube de nivel. ¿Qué podemos hacerle a la maga? ¿Qué, qué podemos subirle? Un carro. Conducto arcano. Uf, sí, sí, sí, sí, sin duda Vale, va a tener más eh, Reservas mágicas El acelerador Fuerza del arma Es que resistencia a la magia Los proyectiles, velocidad Bueno, puede ser una buena opción Reponer tropa. Uf, un 12% eh. Un 12% O sea, el ejercicio de Inric No muere ni de milagro Y el corcel está muy bien Es que el águila el problema que tiene es, O sea, pierdo defensa cuerpo a cuerpo, pierdo armadura Gano velocidad Gano ataque cuerpo a cuerpo, gano carga Fuerza del arma Es que las águilas No me acaban de, de convencer Pienso que la montura está muy bien O sea, que pienso que esta montura Está muy bien mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a coger el corcel y ya luego cogeremos el reponer tropas extras. Vale, vamos a atacar aquí porque podemos. Uy, uy, uy, uy. Vale, bueno, a ver si podemos simularlo rápidamente. Vale, perfecto. Ok, pues aquí lo vamos a dejar. Reponemos más unidades... No necesitas este ejército, la verdad. Vale, uh, Vale, y subimos de nivel a Imrik, Me gusta esto. Ok, bueno, sube de nivel todo Cristo. Vale. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Aquí nos vamos a quedar. Ahora bien, lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter, a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También